pies un miserable pecado que a vos recurre y en vos confinada Madre de misericordia en piedad de mí Madre de misericordia en piedad que todos te llaman refugio La esperanza de los pobres pecadores que a vos recurre y en vos confía socorre por amor a tu hijo Jesucristo por, él y por amor a tu hijo Jesucristo, he hasta ahora ha caído miserablemente. he sido por no haber acudido antes a un voz pero siempre me ayudará. Por siempre me amarás Porque tú eres la prenda de mi eterna salvación Pero siempre me ayudarás Tú por siempre me amarás Porque tú eres la prenda de mi eterna salvación